Podíamos começar um pouco por aquela frase que aparece no início do filme, que diz esta é uma experiência pedagógica filmada por Garinho. Um, podes falar-nos um pouco que, que, como é que apareceu a ideia de fazer este filme e que relações é que há entre ti e o professor e a escola? É um filme que eu comecei a fazer sin tener conciencia realmente de hacer una película. Eh, es una película de ficción, por esa razón eh, tenía problemas en que se programara en muestras de cine documental. Me parece que entendido como cine documental sería una película muy obscena, muy fea, entonces, es muy importante situar la lógica de la película en el terreno de la ficción. Pero es verdad que como película de ficción tiene una singularidad, y es el hecho de que el profesor en su vida cotidiana es profesor, su esposa es su esposa y sus estudiantes son sus estudiantes. A partir de ahí termina la relación con la realidad y es toda una pura fantasía. Ahora bien, el, el inicio estricto de la película es el deseo que tienen esas alumnas y ese profesor en ser filmados, en un componente pues muy narcisista. Queremos hacer cine, queremos salir en cine. Yo fui invitado entonces, a mí me gusta mucho la literatura pero yo no fui a la universidad de joven, así que me sentía muy a gusto yendo a esas clases y fui con, con las, las clases con mi pequeña cámara doméstica para experimentar, para jugar un poco con la palabra. Para mí era un experimento. Pero poco a poco vi el deseo de de este profesor y de sus alumnas de, de la ficción, de crear personajes. ¿no? Y me fueron seduciendo ¿no? y por eso creo que fui vampirizado por esa comunidad de, de filólogos y filólogas. Eh, al principio me parecía absurdo lo de una academia de musas la idea no es mía, la idea es de ellos, de ellas. Eh, pues yo le dije, nadie se va a creer, una academia de las musas en el siglo XXI, es absurdo. ¿no? Sin embargo, a medida que filmaba, pues de pronto en un diálogo entre dos chicas que hablan del deseo, la palabra la creación, los celos, todo en torno a la palabra. Dije, pero claro que sí, ¿cómo no me lo voy a creer? La Academia de las Musas es esto, son ellas discutiendo de esa manera sobre el poder de la palabra. O sea que algo que era increíble para mí, de pronto el cine lo transmutó increíble. ¿no? Y en esa operación alquímica un poco del cine, es donde me empecé a sentir muy implicado y muy excitado para seguir desarrollando ese material en forma cinematográfica. Pero eso empiezo a filmar sin tener una conciencia realmente de hacer una película. ¿no? En ese sentido es una película muy hija de las nuevas tecnologías. Cuando antes hacíamos una película con equipo, con celuloide, pues se tenía que escribir el guión, se tenía que, que tener un dinero y así es posible trabajar un poco como un escritor que empieza a, a escribir en su casa algo, lo abandona, lo recupera abandona una parte, desarrolla otra ¿no? es la libertad de un escritor realmente sí. Acaba por ser un poco un paradoxo ser un film sobre la palabra y hasta ese grupo de alumnos tener o traer el cine para la filología que es tan centrada en la palabra. Por eso también el cine pasa... El cine acontece todo en una discusión de argumentos unos con los otros, ¿no? de la lenguaje. En cierto sentido, es, un, es paradoxal ese, ese desejo de cine, ¿no? Sí. Era un, como una asignatura pendiente para mí trabajar la palabra en el cine he hecho algunas películas sin, sin nada de diálogo y tal y, sin embargo, me gusta mucho el, el, el, la, la herencia del gran diálogo cinematográfico, ¿no? el diálogo como materia cinematográfica. Y al mismo tiempo es una película muy dialéctica. Es eh, un hombre de cine que soy yo frente a gente de letras que son ellos. Eh, pero también todas las secuencias son dialécticas, confrontación de ideas, plano contra plano. Y yo también, haciendo la película, sentí que era una tarea muy dialéctica entre rodaje y montaje. Yo iba filmando y luego montaba. Y en el montaje voy tomando conciencia del desarrollo de las secuencias, de los personajes. Y por tanto me voy imaginando que es preciso filmar para não A certa altura discute-se que a poesia é conteúdo e forma, e de facto aquilo que, aquilo que tu tentas fazer na câmara, que é um campo contra campo, que se torna, a mim dá uma sensação por vezes quase claustrofóbica, nós sermos fechados naquele discurso, e também há outro detalhe que me pareceu curioso, que é, muitas das cenas são filmadas com uma una barrera a frente, que es barrera de duvido, digamos así. ¿no? ¿Por qué es que escogiste este tipo de método o de forma, así? Entonces, la, la idea de los rostros, de estar muy centrado en el primer plano, obedece a que yo tengo un gran deseo de controlar la imagen. Pero en esta película, como han visto, yo no tenía equipo no podía iluminar, ni siquiera podía cambiar los muebles de sitio, mover los objetos, pues en los cafés donde podía filmar o... Nos... Estaba yo solo y, y no tenía posibilidad de alterar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que podía controlar en la imagen? Únicamente la superficie del rostro de mis actrices. ¿no? Así es que me centré en, en ellos, en ese espacio. Eh, la idea de filmar tras el vidrio, tras el cristal, me vino cuando pasé de filmar el espacio público al espacio privado. Diríamos que en la primera parte yo filmaba en el aula y en el aula el espectador acepta que puede ser una lógica de cine observacional o documentario, ¿no? y a mí me gustaba que el espectador vaya descubriendo cómo se va transformando la película, que empieza con una forma próxima al documental, después deriva hacia la comedia, finalmente hacia el melodrama, ¿no? se va mutando la película. Eh, bien, cuando sentí el deseo de cuestionar al personaje del profesor, eh, me parecía que la mejor manera de hacerlo era trasladarlo al espacio privado. ¿no? Digamos que un aula, la clase, por más que las estudiantes puedan sublevarse, es el espacio de la voz autorizada ¿no? del profesor. En la medida en que pudiera filmarlo fuera de ese espacio, iban a surgir contradicciones interesantes, movimientos que iban a cuestionar el discurso del profesor, pero ¿cómo hacer para pasar de filmar de la clase a los diálogos privados del profesor con su esposa en su casa? Si lo hacía directamente se rompía la lógica documental. Entonces enseguida sentí que no tenía derecho a entrar en el espacio privado, que tenía que quedarme fuera. Eh, esa decisión me llevó a valorar las manchas de los reflejos que aparecían en los primeros planos y me parecía muy interesante porque es una película de primeros planos donde no hay apenas idea del espacio, no se describen no hay planos descriptivos del espacio, pero en cambio a través de las manchas desenfocadas del cristal, de los movimientos, el espectador puede imaginar una ciudad, puede imaginar arquitecturas, coches, peatones, paisajes, árboles y esa es una idea que va a favor mío siempre, eh, la idea de eh, convocar imágenes sin mostrarlas. Creo que hoy en día, que hay tantísimas imágenes, los cineastas tenemos que ser un poco iconoclastas, desconfiar de la imagen, dejarla intuida. ¿no? La imagen que nos interesa es la imagen que se crea en, en la cabeza del espectador. Nuestras imágenes en la pantalla no son sino un medio para instaurar otra imagen, que es la que queremos, que es la que se hace en, en la mente del espectador. Y entonces vi que a partir de esas manchas, el espectador crea su propia imagen, su propia ciudad. Sucede un poco como en literatura, ¿no? Cuando leemos una novela, como lectores somos creadores de imágenes, estamos creando imágenes. Entonces me gustaba conservar esa... Isso é a ideia, não Boa noite. José Luís, disseste que o filme foi acontecendo como uma experiência. Uh, pergunto se a narrativa do filme, temporal, como aparece, corresponde... Ou seja, se o filme foi evoluindo consoante o tempo que foi aparecendo no, no filme, cronologicamente, ou se a montagem no fim do filme alterou las eh, qué de las imágenes? Sí. Efectivamente, efectivamente, fue rodado cronológicamente. Yo iba descubriendo la película a medida que, que la hacía. ¿no? Eh, frente a la idea pues, eh, tradicional de escribir un guión, y se cierra una etapa y luego se abre otra etapa que es el rodaje que es la ejecución de ese guión previsto de antemano y se cierra esa etapa y luego es el montaje. Aquí son vasos comunicantes constantemente. Filmo un poco, monto, escribo, vuelvo a filmar, vuelvo a montar, voy descubriendo así la película no y eso hasta el final. Eso hasta el final. Por tanto, solo lo podía hacer cronológicamente. Eh, siempre hablo de esta manera de hacer películas como de una revelación. Revelasá. Mi deseo de hacer la película es descubrir la película misma. Asistir a una revelación y compartir esa revelación con ustedes, con los espectadores, ¿no? Se já conosco de antemano a película que quero fazer, perdo o desejo de fazer. É claro que este filme é um filme sobre a palavra, muito. Uh, há também as palavras que estão escritas na imagem e que ajudam à compreensão da narrativa e que ajudam à narratividade também do no próprio filme. Mas, estou de acordo com este senhor, o que acho interessante do filme é ser um filme que confronta poder da palavra, com o poder da imagem. E, é, para mim, é também muito um filme sobre retratos. Sobre retratos de personagens e de pessoas, e esses retratos não são fixos. Vão sendo desenvolvidos ao longo do filme, e nós vamos percebendo mais sobre essas pessoas retratadas que se vão tornando personagens. Um, por outro lado, acho particularmente interessante que, desde o início, se perceba, e isto é uma pergunta, que aquelas mulheres, as personagens, são também muito musas, são as musas para o realizador. E que há, da parte do, do, do cineasta, um fascínio uh, por aquelas musas que o fazem continuar a filmar. E que, e que o fazem fazer poesia, através de imagens. Uh, Portanto, são de facto as suas musas também. Um, Tengo una cuestión muy práctica, que es, afinal, ¿qué que quería descrito en los diálogos, o por lo menos de, discutido antes de las escenas, acerca de los diálogos? Es curiosa esta consideración sobre las musas, porque yo pensaba que en la película no había ninguna musa realmente, que eran mujeres muy de carne y hueso, ¿no? muy reales. Nada inicio, idealizadas, pero efectivamente eso es probablemente lo que me ha estimulado a mí para hacer la película. Sin ellas no hubiese hecho la película. Entonces, desde esa perspectiva, sí acepto de buen grado esa categoría de, de musas que afectaría también al propio profesor. No, eh, no escribí ninguna, nada de diálogo, eh, de veras, ¿no? Eh, entre otras cosas porque esos diálogos solo tienen, solo puede ser palabra dicha. Tal vez si yo me los si lo hubiese escrito, que no sabría escribir diálogos tan buenos, yo, eh, sería muy difícil que lo pudieran decir con convicción. ¿no? Eh, los diálogos que dicen son bonitos porque están dichos con enorme convicción. Si no esos diálogos podían ser pues, pura una gran pedantería, ¿no? si les faltara la fuerza de la convicción, esa voluptuosidad de la palabra a veces. ¿no? Eh, mi cometido, si acaso, ha sido intentar crear pequeñas situaciones, ¿no? crear las condiciones para que se desarrollara un diálogo, hacerles tomar un poco conciencia a, a ellos del personaje que están creando, ayudarles a que, a que salgan los fantasmas y, y que creen en la libertad de, de la ficción, pues, sus propias criaturas, ¿no? Y aunque yo, yo les acompañaba, por tanto, ¿no? Era un poco como una comadrona, para que nacieran esos personajes. Y, y aunque yo creara situaciones e intuyera cómo podía ser la secuencia, eh, siempre me ha sorprendido la secuencia que he acabado filmando. Es decir, que la secuencia siempre ha tomado autonomía con respecto a mí como realizador. ¿no? Siempre me he dicho, ah, así que la película va a evolucionar por aquí. ¿no? Eso es. Me gusta sentirme trascendido por la secuencia que estoy haciendo. ¿no? Si lo controlo todo yo, yo ya sé más o menos qué es lo que puedo dar de mí mismo. Creo que obedece a un deseo de trascenderse esa idea de pactar con lo azaroso, con lo accidental, lo que no sabes exactamente a dónde te puede llevar. ¿no? Y lo del movimiento es cierto, el retrato en movimiento, no eh, eso lo he cuidado mucho y estaba muy atento dentro de la película, el arco de movimiento que, iba, que va teniendo cada personaje, pero también me lo planteaba a nivel de de cada secuencia, eh, cómo empezamos viendo al personaje y cómo terminamos viéndolo. Es decir, cómo se va descubriendo, qué movimiento va, va teniendo interno el, el personaje. Y favorecer lo que para mí es el movimiento más cinematográfico que existe, que es esos momentos en los que como espectador tienes la sensación de asistir al movimiento del pensamiento, ¿no? eh, Cuando captas esto, cuando ves, eh, sientes que hay un movimiento en interior, no hay secuencia de acción externa capaz de competir con, yo creo, la intensidad de ese movimiento que se libra en el plano corto, ¿no? Bueno, es, eh, Eu ainda não sei muito bem se quero fazer uma pergunta, mas achei curioso uh, aquilo que disse sobre ter construído um filme à medida que ia observando e acompanhando aquelas personagens e de ter gostado da palavra revelação. Não é? Um filme que se vai revelando, um pouco como uma revelação religiosa. Não é? Um, Ou seja, que o seu papel enquanto realizador era mais essa disponibilidade para que uh, uh, algo se revelasse à sua frente do que uh, conceber ou uh, maquinar ou, ou ter uma abordagem mais artificial não é? Sobre, sobre a realidade. Ou seja, é como de alguma forma tivéssemos um pé de igualdade enquanto espectadores uh, consigo, que também foi um espectador ao longo do processo de, de, de concepção do filme. Quer dizer, é um espectador que foi selecionando aquilo que, uh, que, que o marcava, e que foi escolhendo, e que foi trabalhando uh, as imagens. Enquanto espectador do seu próprio filme, que sentimentos tem, ou, ou que moral terá tirado do filme enquanto espectador? ¿Cómo es que se relaciona, por ejemplo, con, con, con el profesor? Hay que distinguir si es el profesor de verdad o si es el personaje del profesor. ¿Eh? Eh, entonces, condenar a un personaje es muy fácil. Es muy fácil. Eh, y es también antiguo, en mi opinión, como concepción del eh, cine. Para mí el cine moderno empieza con Jean Renoir, cuando dice que hay que entender las, las motivaciones de cada uno. ¿no? Y es cómo te sitúas frente a los acontecimientos. ¿no? Eh, es verdad que hay todavía espectadores que se sienten incómodos si el director no condena explícitamente a los personajes. Para mí es un problema de, de madurez, ¿no? porque entonces el cineasta está usurpando algo que concierne al espectador, que es la posibilidad de juzgar por sí mismo. ¿no? Cuando el juicio ya está hecho, para mí se entra en el dominio de la televisión, Eh, es un cineasta que me ha ayudado mucho a entender esa forma de mirar a los personajes, por ejemplo, es Eric Romer. Eric Romer era un cineasta muy, muy sabio, que sin embargo se interesaba por conflictos de chicas jóvenes muy sencillos, muy mínimos a veces, por chicas normalmente burguesas, cuyo... Problema a veces era si me caso o no me caso, si voy a pasar el verano en Biarritz o en Normandía. Y ahí los críticos de cine en mi país no entendían por qué Eric Romer, que era tan sabio, era capaz de interesarse por historias tan pequeñas de personajes pequeño burgueses, ¿no? Como si los conflictos morales que se derivan de las historias de esas chicas, no les incumbieran a ellos, ¿no? eh, Esa manera de Romer, de mirar de, de cara a cara, sin juzgar, sin reírse, sin caricaturizar a sus personajes, para mí siempre ha sido una, una referencia moral, ¿no? Para mí la moral del cineasta no está en la manera explícita de condenar o no, sino en la manera de ordenar los materiales, de observarlos, de acompañar a tus personajes y de hacer una buena disposición para que el espectador juzgue frente a esos materiales. ¿no? Y yo pues, tampoco soy un cineasta que sienta el deseo de hacer cine para, para denunciar ¿no? o para dar sermones, eh, o para intentar mejorar el mundo. Normalmente los cineastas documentales eh, de documental quieren mejorar el mundo, y es una vocación muy, muy loable, pero yo no. Yo quiero asistir a una revelación, si quieren pues si tiene, puede tener ese, esa palabra, un, un componente de mi educación religiosa en la infancia, Ahora no lo soy, pero sigo teniendo quizá la sete revelación que he trasladado al terreno cinematográfico. ¿no? Ese sentido es el sentido profundo para mí del cine, la revelación que debo compartir con, con ustedes, con los espectadores. Bueno... Eh... Acho que saímos daqui com uma bela edição de cinema e volto a repetir a palavra do Rodrigo. Muito obrigado pelas generosidades e agradecemos a sua presença cá.